os hago un pequeño resumen de lo que ha pasado estos días las hormigas se han estabilizado quedaron 13 obreras y la reina y no ha habido cambios sustanciales la verdad es que se han quedado viviendo en el centro del hormiguero donde está la seta que aporta humedad y no han salido mucho a la caja de forrajeo no cogen mucho alimento simplemente han agrupado las bajas en una de las, de las cámaras del hormiguero pero se han quedado muy aletargadas y muy quietas es verdad que es normal en esta época del año estamos en invierno pero no deja de ser preocupante que estén tan paradas así que ante este montón de dudas que nos han ido surgiendo de cómo está avanzando el hormiguero y de los problemas que puede tener pues hice lo que todos debemos de hacer que es preguntar a la gente que sabe así que nos conectamos a lamarabunta.org que es un foro donde os debéis de dar de alta si os gusta la misma ecología y el estudio de las hormigas si tenéis un hormiguero y os surge cualquier duda porque hay un montón de gente que sabe mucho y que está dispuesta a ayudaros cuando lo necesitéis allí abrí un hilo para preguntar las dudas que surgían y respondió inmediatamente un montón de gente y bueno, el resumen viene a ser que cuando son pocas hormigas en este caso una reina con 13 obreras se suelen sentir un poco apabulladas en un hormiguero que les viene grande y se pueden llegar incluso hasta morir la solución que me proponen es pasarlas de nuevo a un tubo de ensayo dejar que se reproduzcan en el tubo de ensayo durante unos meses que alcancen una cantidad mayor de hormigas alrededor de unos 40 50 y en ese momento volver a pasarlas al hormiguero ¿Qué es lo que pasa? Que también eh, en otros comentarios me dicen que bueno, pues es bastante traumático el tema de cambiar las hormigas, pasarlas a un tubo de ensayo. Entonces, eh, ante la duda, lo que voy a hacer es aprovechando las dos salidas que tiene el hormiguero, conectar un tubo de ensayo a una de ellas y dejar que sean ellas, las propias hormigas, las que decidan si quieren o no mudarse al hormiguero. Bueno, hola a todos. Voy a tratar de explicar cómo, lo que voy a hacer. Este es el tubo de ensayo que voy a conectar a, al hormiguero con este tubo. Os voy a enseñar dónde. Aquí tenemos el hormiguero, de acuerdo. Ahora mismo lo tapa con un fil rojo para que no se ponga muy nerviosas. Aquí la lámpara. Y aquí tiene dos salidas que ahora mismo están con dos tapones que pusimos el, el día que montamos, eh, que hicimos el montaje. Tendría que sacar el tapón y conectar el tubo para que las hormigas tengan la posibilidad de explorar esta zona y entrar en, en el hormiguero. Este tubo de ensayo lo he conseguido comprando esto en la farmacia. Y es perfecto, bueno, lo voy a abrir para que lo veáis. Es un, es un paquete de análisis de lina. No es fácil de encontrar. He tenido que ir a varias formas de que bien encontrado. Muchas veces dicen que solamente lo dan en los ambulatorios, pero... Pero... Tras, eh, aquí está la prueba y consiste en un tubo de ensayo que está al vacío es decir dentro hay he hecho el vacío tiene un tapón con una goma y el tubo para donde va el análisis propiamente que además es muy útil porque yo creo que estos tubos después se pueden utilizar para algunas cosas en, con las hormigas se pueden hacer cajas de forrajeo se puede guardar cosas también vale. entonces eh, lo que he hecho ha sido quitarle la pegatina le he metido un agua caliente por fuera para que se ablande, porque está muy pegada. Y luego he sacado este tapón, que veréis que como salta el vacío. ¿Lo habéis oído? Y aquí tiene una goma que si la quitamos. Yo, utilizando estas pinzas, por ejemplo, haciendo un poco de presión. Sale. Lo veréis. Si soy capaz... que nos queda un agujero perfecto para meter eh, el tubo de goma y conectarlo a nuestro hormiguero y es así como queda lo que pasa es que esta piececita sale fuera pero no importa porque la podemos utilizar poniendo el tubo ahí y aquí tiene una, un reborde que nos sirve de tope para la pieza y hace que el cierre sea perfecto para que no se escape Ahora voy a preparar el tubo propiamente dicho. Para ello necesito agua. Voy a destapar y voy a llenarlo más o menos hasta la mitad. Lo haré fuera de cámara para que sea más cómodo, porque aquí debajo me da miedo tirarla. Ya tengo el tubo lleno más o menos hasta la mitad. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner algodón y empujarlo hasta aquí, hasta el fondo, para que empape bien el algodón y, y le sirva de, de líquido que mantenga la humedad y puedan beber. La vamos a empujar hasta que llegue a empaparse del agua. Vale. Es importante que esté mojado y que no se salga el agua. Les he puesto unas pocas semillas para que les sirva de alimento en caso de que decida meterse dentro. Vale. Entonces voy a tapar. El siguiente paso que tenemos que hacer es envolver eh, con acetato rojo la parte donde iría la hormiga reina y las, eh, donde irían las hormigas porque eh, no ven el rojo y de esa manera la luz no les afecta. Así que tengo aquí esto preparadito para envolverlo y dejarlo ahí listo y que no les moleste la luz. de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos preparado nuestro tubo de ensayo y ahora lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la caja de forrajeo para que si en una de las incursiones que hacen eh, la descubren pues estén interes y les interesa se muden y tengan un nuevo hogar y esperaremos allí a que la colonia se multiplique. Vale, voy a destapar esto, estará muy duro porque ah, pues no, no ha sido más fácil de lo que pensaba y esto es lo que va a ser difícil. Tampoco. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos conectado. Voy a darles un poquito de luz para molestarlas un poco. Y... a ver, no tanto. Esto bien apretado. Yo no quiero que haya problemas después. Perfecto. Ya tenemos aquí el tubo. Unido a nuestra caja de hormiguero y hay una salida directa desde la caja de forrajeo al eh, tubo, por si acaso se sí quisiera mudar. Vamos a esperar unos días a ver qué pasa. Bueno, no ha hecho falta esperar ningún día, porque a los pocos minutos de dejar el, el hormiguero tranquilo, la primera hormiga, la primera exploradora, ha entrado en el tubo de ensayo. Ha entrado, ha husmeado un poco, y luego ha salido tranquilamente y ha vuelto al hormiguero. Ya saben dónde está, ya saben que tienen esa posibilidad y, y bueno, y vamos a ver cómo avanza. Os iremos informando de la progresión de las hormigas y el nuevo tubo de ensayo y de si les gusta o no. Hasta la próxima.